A lo largo de estos casi 10 años en Didacnet hemos visto cómo han ido cambiando las redes sociales, algunas han desaparecido, otras sin embargo han logrado todavía más éxito, unas han resultado ser bastante peligrosas para los menores, otras no tanto, pero sí que nos hemos dado cuenta que es muy importante acompañar a las familias para que realicen un uso adecuado de todas las herramientas que ofrece internet. En definitiva, de las nuevas tecnologías, por ello a lo largo de este módulo os informaré sobre las aplicaciones que se usan desde la infancia hasta más allá de la adolescencia. También os daremos unas pautas para mejorar vuestra seguridad y algunos consejos para poder ayudar a vuestros hijos y a vuestras hijas en caso de que surjan problemas. Además, trataremos de reducir la brecha digital que existe entre adultos y menores os daremos trucos para que podáis acercaros a vuestros hijos y vuestras hijas. Por cierto, ¿educáis con el ejemplo? ¿Miráis el móvil mientras estáis comiendo? No olvidéis que vuestros hijos y vuestras hijas aprenden más con lo que ven que con lo que se les dice. ¿Estáis al tanto de los juegos que se descargan vuestros hijos? ¿Qué código PEGI tienen? Todos estos temas los trataremos a lo largo de este módulo así que no te lo pierdas.